Demos inicio a nuestras noticias. Golpe ojo para Nicolás. Fuerte espaldarazo por parte de Joe Biden al invitar al embajador de Juan Guaidó a su asunción presidencial. No olvidemos que cuando hay una posesión presidencial en cualquier país el mandatario electo invita a sus amigos y a sus aliados. Y como vemos en este caso, esto es un gesto de amistad después de que Carlos Bechillo, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, por parte de Guaidó fue invitado a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Joe Biden el próximo 20 de enero en Washington. Dicha información fue confirmada por fuentes diplomáticas. Ya había sido adelantada por el periodista Andrés Oppenheimer en su columna de esta semana en el diario Nuevo Herald. Como bien sabemos, Biden ha dicho poco sobre Venezuela. Más allá de afirmar que buscará la ayuda de países europeos para aumentar la presión sobre Nicolás y la cúpula chavista para que se convoquen las elecciones libres. Pero en otras señales parece estar claro que Biden no reiterará el apoyo de Estados Unidos a Guaidó. Y es el hecho de que la administración entrante invitó al embajador de Guaidó a Estados Unidos, Carlos Bechío, a asistir a la ceremonia inaugural de Guaidó. De esta manera lo escribió el periodista Oppenheimer. De todas formas sabemos que esto forma parte del protocolo. La invitación al embajador Bechío sería el primer gesto público de reconocimiento por parte de la administración de Biden al gobierno interino de Venezuela presidido por Juan Guaidó. El respaldo demócrata a la causa por la libertad en Venezuela no es nuevo. Si hacemos un recorderis, recordemos que el expresidente Barack Obama fue el primero en decretar en 2015 que el gobierno dictatorial y represivo de Nicolás representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta orden ejecutiva fue la que permitió que la administración de toma avanzara con la imposición de sanciones por violaciones de derechos humanos, el socobamiento de la democracia y claramente la corrupción. En los últimos años, igualmente, senadores y representantes del Partido Demócrata han expresado su firme condena a la represión chavista. Este es un claro ejemplo de que la política estadounidense hacia Venezuela es bipartidista. De ahí la ovación que recibió Guaidó el 5 de enero de 2020 en el Congreso de Estados Unidos durante la sesión especial por el discurso de Estado de la Unión ofrecido por el presidente Trump, en la cual estuvo invitado. El senador demócrata por Illinois Dick Turbin esta misma semana se reunió con el recién nominado secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, con quien conversó sobre el apoyo de Estados Unidos a la restauración democrática de Venezuela y al presidente interino Juan Guaidó. El próximo 20 de enero, Biden se convertiría formalmente en el presidente número 46 de Estados Unidos. Expresó en diversos momentos de la campaña electoral sobre la situación de Venezuela, calificando como represor a Nicolás y comprometiéndose a aprobar un estatus de protección temporal para los venezolanos y apoyó la restauración de la democracia. En su visita a Miami en octubre a un mes de elecciones, en ese momento el ex vicepresidente Biden aseguró que Nicolás es un represor bajo una tiranía simple y llanamente y que está causando un increíble sufrimiento al pueblo venezolano. Así lo afirmó en ese entonces. Por ello consideró que los venezolanos necesitan el apoyo de Estados Unidos para que pueda recuperar la democracia y reconstruir el país en un comunicado difundido por el equipo de campaña unas semanas antes del entonces candidato que prometió organizar a la comunidad internacional para dar una respuesta sólida a la crisis humanitaria de Venezuela. Sus palabras fueron las siguientes. Haré lo responsable a Nicolás y a los partidos de la represión chavista por la corrupción y los abusos de los derechos humanos y encabezaré los esfuerzos internacionales para presionar por unas elecciones libres y justas. De esta manera, así se comprometió. Luego de las presentaciones del informe de la misión de determinación de hechos de la ONU, en septiembre del año pasado se concluyó que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y Biden aseguró que su gobierno defendería la democracia y los derechos humanos. Volví a recalcó de esta manera. Reafirmó mi compromiso de apoyar al pueblo venezolano. Una administración de Biden Harry siempre defenderá la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Dijo a través de su cuenta de Twitter Recordemos que en febrero de 2019 Cuando recién comenzaba el desafío De Juan Guaidó contra el gobierno dictatorial de Nicolás instó a la comunidad internacional a apoyar a Guaidó Y a la asamblea nacional Para lograr una transición democrática en Venezuela E insistió en lo siguiente La comunidad internacional debe apoyar A Juan Guaidó y a la asamblea nacional Es hora de que Nicolás se haga a un lado Y permita una transición democrática El pueblo venezolano se merece algo mejor Pasando a segunda noticia, una muy buena noticia para los Estados Unidos. La vacuna de Johnson Johnson adelantó una buena respuesta inmunológica. Se espera que la compañía entre mil millones de inyecciones de su vacuna de dosis única para fines de este año, en el informe del laboratorio estadounidense y su filial belga Janssen, prevén solicitar autorizaciones en las agencias de regulación el próximo mes. En el anuncio de laboratorios estadounidenses, Johnson Johnson dijo que el New England Journal of Medicine ha publicado datos provisionales de fase 1 y fase 2, que proporcionó una respuesta inmune al menos de 71 días en los participantes del estudio de 18 a 55 años. Otro adelanto por parte de la compañía en que los datos sobre la durabilidad de las respuestas inmunitarias en los participantes del ensayo mayores de 65 años estarán disponibles a fines de enero y se planea un seguimiento a más largo plazo de hasta un año. Las expectativas del laboratorio es presentar los datos de la fase 3 este mismo mes. Johnson y Johnson hablaron sobre la vacuna denominada AD26.cov2s la cual se administra como dosis única, lo que significa una gran ventaja sobre los desarrollos actuales y podría provocar una aceleración en las campañas de vacunación en todo el mundo. De acuerdo con las expectativas de la empresa farmacéutica estadounidense y su filial Vega Jensen, estas deberían solicitar una autorización para la comercialización europea de su vacuna el próximo mes, dijo la comisaria europea Stella Kriakets, encargada del área de salud. Desde comienzos de diciembre, la Agencia de Regulación de Europea lo ha estado examinando en una revisión continua, por lo cual la autorización podría ser un proceso, la verdad, rápido. La comisión ha celebrado un contrato de compra anticipada con Jensen por 200 millones de dosis de su vacuna, con 200 millones más como opciones. Según su planteamiento, la línea de meta nueva de la vacuna está a la vista tenemos un estudio muy grande en marcha en tres continentes américa del norte américa del sur y áfrica donde incluimos a 40.000 personas de esta manera explicó la compañía de llegar a darse las cosas el grupo americano será el cuarto en tener una luz verde en la unión europea habiendo ya autorizado el regulador comunitario a dos vacunas la de biontech pfizer y moderna y una tercera AstraZeneca-Oxford, a la espera de la luz verde en las próximas semanas. Johnson y Johnson permitiría que un número de dosis realmente disponibles aumente considerablemente en su momento donde las autoridades sanitarias reconocen que los contagios están fuera de control. Luego de hablar con los ministros de Sanidad de Estados de miembros, la comisaria europea Stella Kiedkets aclaró que no son solo vacunas las que salvan vidas, sino la vacunación. Por eso es la importancia de seguir de cerca la inyección real de todas estas dosis. He pedido a los Estados Unidos y miembros que informen al menos dos veces por semana al SDC, Centro Europeo por la Prevención y el Control de Enfermedades, sobre el progreso de su compañía de vacunación. Así lo afirmó en ella. Solamente detengámonos y miremos la cuestión de los acuerdos paralelos celebrados por determinados estados y en particular las críticas a las negociaciones que llevó adelante Alemania, que volvió a ser cuestionada. Por eso la Comisión Europea pidió a los 27 socios que se comprometieran validando la negociación centralizada a nivel de la Unión Europea para no realizar negociaciones paralelas con las mismas empresas. Esto realmente es un pronóstico ambicioso. El director científico de la compañía, Paul Stolfes, en una entrevista también dijo que Johnson y Johnson espera cumplir su objetivo declarado de entregar mil millones de dosis de su vacuna para fines de este año, a medida que la compañía aumente la producción. Stolfes también indicó que era prematuro decir cuántas dosis estarían disponibles en marzo, esto pudiendo además de que la compañía reciba una autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la Unión Europea. Esta afirmación es algo ambiciosa para el diario New York Times, ya que, según informó el laboratorio, estaba experimentando retrasos en la fabricación que reducirían la cantidad de dosis disponibles inicialmente. Mientras tanto, Johnson Johnson planea publicar los resultados de su ensayo para su vacuna contra la pandemia en solo dos semanas. Es probable que no pueda administrar tantas dosis durante la, primera, durante la primavera del hemisferio norte, como se comprometió debido a retrasos de fabricación imprevistos. En un comienzo, la compañía farmacéutica había adelantado tener 12 millones de dosis de su vacuna listas para fines de febrero, alcanzando un total de 100 millones de dosis para fines de junio. De acuerdo al informe periodístico, se dice que la compañía se retrasó hasta dos meses con el programa de producción original y que solo se pondrá el día hasta fines de abril, cuando se cree que se ha entregado más de 60 millones de dosis. Según dos personas familiarizadas con el asunto. Y bueno, hemos finalizado hoy nuestras noticias. No se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal. Que lo compartan también con todos sus amigos en redes sociales. Chao, chao.